Les estoy representando hoy en el domingo de vereda eh, dos marcas que son Aldeia Conservas, que manejamos eh, lo que son frutas como el aguacate, la mandarina, la naranja, el limón, los ajíes y conservas que son mermeladas, encurtidos eh, y chorizo español hecho aquí con recetas eh, pues de mis abuelos que son españoles Con la otra marca que son las tías Trabajamos cuatro referencias de arepas 100% maíz con un maíz completamente diferenciado Y que se maneja actualmente en el mercado No tiene ningún tipo de conservantes Y pues eso pues es un diferencial en estos momentos con otros productos que, que nos hayan invitado con estas do, dos marcas en este, en este grandioso evento ha sido muy chévere porque nos damos a conocer con productos pues, diferenciados y pues nos estamos rodeados de gente que no pueden llegar a una grande superficie ya que es algo completamente difícil para alguien que está apenas empezando. Claro. Eh, cuéntame, ¿dónde están ubicados? Eh, las tías, tenemos una fabricación propia en el Porvenir y la aldea, eh, tenemos una parte de la producción en el lago Calima y la otra parte de la producción aquí en San Antonio. Ya. Cuéntame un poco sobre el evento, ¿qué te ha parecido? El evento me ha parecido espectacular, por lo que dije anteriormente, porque te da la oportunidad de darte a conocer eh, específicamente con tus productos y le ayudan a personas pues, que apenas están comenzando a darse a conocer.